Con la popularización de las computadoras personales hace poco más de tres décadas, el trabajo con documentos de texto se instaló como una de las actividades digitales recurrentes en el gremio docente. Los usos iniciales de los equipos de escritorio solían ser similares a los que se le daban a una vieja máquina de escribir. Desde entonces, el texto ha sido un insumo y un producto importante para nuestro trabajo. El PDF es un tipo de archivo de formato portátil ampliamente utilizado en el contexto educativo. Oficios, actas de consejo técnico escolar, tareas, lecturas, imágenes, presentaciones o incluso libros originalmente creados en formato digital o escaneados circulan cotidianamente entre los actores educativos. Una vez que el documento de texto se guarda en formato PDF, su contenido es prácticamente inalterable, portable, compatible y legible en computadoras de escritorio y celulares. Por sus características, el PDF se ha vuelto el estándar para documentos perennes. Sin embargo, hay situaciones en las que se requiere de leves modificaciones, como agregar eh, una firma o cambiar el orden de las páginas de, del documento o quizá generar una versión modificable a partir del texto original. El manejo avanzado del PDF trasciende la creación, envío y almacenamiento de archivos en este formato y se enfoca en la reducción de su peso, la combinación de dos o más documentos, la modificación de su paginación y la adición de anotaciones o firmas. A través de herramientas en línea de acceso gratuito,